Hola, hola, ¿cómo están mis amigos? Qué gusto de Es un poquito con un problema de la garganta el día de hoy, pero siempre deseoso de compartir con ustedes en nuestro programa de cada noche. Estamos comenzando este mes, ya estamos en el sexto día del mes de febrero, y estamos desarrollando el autoliderazgo dentro de nuestro trabajo de aprendizaje sobre propósito en la vida, como desarrollar nuestro propósito en la vida, que es sumamente importante para cada uno de nosotros, y por supuesto, eh, desarrollarnos como personas y eh, comenzar a proyectarnos hacia los demás con nuestro eh, propósito, conociendo, por supuesto, eh, en cada uno de nosotros nuestras capacidades. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del autoliderazgo, pero desde la perspectiva... Vamos a añadir algunos componentes más que nos van a permitir proyectarnos hacia los demás y, por supuesto, desarrollar nuestro propósito de la vida gracias al control, la orientación, la organización que tenemos cada uno de nosotros. Estamos saliendo, como siempre, todos los días en Facebook Live a las 7 de la noche. Estamos subiendo nuestra presentación a Boris Darmon Canal, en YouTube, nuestro canal, Boris Darmon Canal. Allí nos puedes ver y puedes compartir este proyecto de desarrollo personal desde el punto de vista del autoliderazgo a tus amigos y a todos aquellos que te acompañan en la vida. Muy bien, las cuatro claves importantes para desarrollar nuestro concepto de autoliderazgo es, en primer lugar, hemos mencionado muchas veces y hoy vamos a repetirlo, el autoconocimiento. El autoconocimiento está circunscrito al saber de nuestros valores nuestras emociones, nuestras creencias, nuestros atributos personales. Cada uno de nosotros no podremos gestionar nuestra capacidad para influir en los resultados si nosotros no tratamos de conocer, de autoconocernos o comprender a plenitud cómo somos nosotros. Y en el conocimiento de, nuestro, de nuestras capacidades, nuestros valores y emociones. También necesitamos conocer a los demás desde nuestra perspectiva, es decir, tener una perspectiva realista. En primer lugar, debemos entender que la particularidad nos hace diferentes a los demás y el hecho de ser diferentes nos ayuda a gestionar nuestras capacidades en función del entendimiento que nuestras capacidades no son iguales a los demás que los demás son diferentes de nosotros, que reaccionan de, de diferente manera ante estímulos distintos o iguales, que cada uno de nosotros, de alguna manera, tenemos ciertas semejanzas, pero estas semejanzas no nos hacen iguales, al contrario, nos hacen diferentes porque establecemos diferentes estados de ánimo, establecemos diferentes resultados y buscamos eh, metodologías, de procesos de manera distinta, aplicada a nuestra propia realidad. Si bien es cierto, muchos de nosotros hemos vivido sin que esas aplicaciones a nuestra realidad sean conocidas, pero las hemos utilizado inconscientemente o con poca conciencia, el acto voluntario de desarrollar nuestras capacidades conociendo quiénes somos, entendiendo cuáles son nuestras capacidades y también los resultados que podemos lograr, nos hace personas capaces de poder desarrollar el siguiente o la siguiente característica que tiene que ver con autoridad Y esta es la proactividad. Ya Stephen Covey lo decía en su libro, que la proactividad es realmente la actitud que una persona asume para controlar su vida, para poder influir cada día, en cada situación que se presenta, en cada circunstancia que se presenta en su vida, es necesario desarrollar proactividad. La proactividad es la toma de la iniciativa y las decisiones correctas o cercanas a aquellas o las necesidades que hemos proyectado, de tal modo que el, el, el desarrollo y el, y el proyecto de nuestra vida, la trayectoria que vamos a determinar con nuestras decisiones, sean las más cercanas para suplir la necesidad que tenemos en nuestra vida. Por supuesto, una actitud proactiva empodera a la persona y nos abre posibilidades a la acción. Ser proactivo es como tener una pequeña inclinación hacia lo positivo. Es tener inclinación al campo resolutivo. Tener una actitud para buscar suficientes soluciones de tal modo que nos ayude a, a tener una visión constructiva incluso de nuestros errores, incluso de nuestras faltas. Lo hemos mencionado y hemos hablado acerca de las experiencias, que nuestras, nuestros errores o nuestras faltas no deberían ser el inicio del fracaso, sino aprendizajes que nos tienen de experiencia ...para poder proyectarnos de una manera mucho más proactiva en las siguientes ocasiones. Si nosotros en nuestros errores desarrollamos aprendizajes, estos nos ayudarán a proporcionar mayor capacidad para poder resolver otros problemas que se presenten en el futuro. Ya lo decía un escritor cristiano que los problemas de hoy no son fracasos, ni tampoco buscan fracasar con nosotros o producirnos frustración, sino más bien nos preparan para cosas mayores en el futuro. De alguna manera, es importante entender que el hecho de ser proactivos nos hace competentes, en una palabra, hasta poderosos, y nos ayuda a orientarnos de manera positiva hacia un proyecto, a pesar de que consideramos sus limitantes. Los limitantes no serán limitantes en sí, sino serán retos que tendremos que sobrepasar para poder desarrollar y buscar resultados que nos permitan eh, llegar al objetivo que buscamos. La proactividad nos inclina a buscar soluciones aún cuando aún eh, no lo conocemos, no conocemos cuáles son las soluciones, pero nos predisponemos. A ser proactivo. Es una característica importante en el autoliderazgo, de tal modo que nos permita realmente proseguir en nuestro proyecto de vida, más aún si tenemos claro cuál es nuestro propósito. El tercer componente que vamos a hablar el día de hoy es la autoeficacia. Está muy ligada al, al éxito. La autoeficacia está buscando resultados pasados en el éxito logrado en el momento en el que concebimos el éxito. Hemos mencionado que el éxito no es el final del camino, sino que son los pequeños logros que vamos alcanzando paso a paso. Nos ayuda la autoeficacia auto a desarrollar la capacidad que nos permitirá alcanzar el éxito deseado o el logro más cercano en el cual nosotros estamos trabajando. Ser autoeficaces nos permite tener una visión positiva del futuro, nos permite incluso sobre los errores, como hemos mencionado, en el campo de la proactividad, desarrollar en ellos algún área que nos permita tener eficacia, tener resultados, aún en el fracaso. Recordar, por ejemplo, situaciones positivas del pasado o situaciones donde hemos tenido experiencias negativas, donde el aprendizaje fue parte de nuestro alcance mayor, hace que la autoeficacia, aún en los fracasos, tengamos la experiencia de, valer, de valor que hemos logrado en, esa, en ese fracaso pasado, que nos ayude a poner un componente más, gracias a esa experiencia, para poder encontrar soluciones. Si nosotros nos centramos en los aprendizajes que producen nuestros errores, nuestros fracasos o nuestras frustraciones, estaremos desarrollando también un nivel de autoeficacia que nos permitirá alcanzar logros posteriores gracias a los logros eh, pasados que hemos logrado o que hemos tenido gracias al conocimiento que hemos eh, alcanzado en medio de un problema. También es importante entender que la autoeficacia nos prepara, desarrolla nuestra habilidad para lograr objetivos y mantenernos en ellos. Muchas personas logran el éxito, muchas personas alcanzan hermosos logros, retos muy importantes en su vida, pero no permanecen en él. Para permanecer en él es sumamente importante saber que el, la sostenibilidad dependerá de los aprendizajes eh, adquiridos gracias a los, al éxito, a los logros y al bienestar que hemos alcanzado gracias a nuestro trabajo de autoliderazgo y la eficacia. Cuando tú logras objetivos en tu vida, es porque has, te has preparado mental y físicamente, espiritualmente, para eh, lograrlos, para alcanzarlos. Eh, una de las actividades propias del autoliderazgo es trazar líneas, establecer estrechamente nuestro propósito, con el logro, con el objetivo. Esto nos ayuda a tener la tendencia de concretar resultados en los tiempos deseados o, a pesar de los limitantes o las tardanzas que nos provocan, los problemas que se presentan en el camino, nos permite alcanzar estándares de satisfacción que nos van a dar bienestar, por supuesto, en la vida. Algunas personas que no establecen objetivos, que realmente deambulan, pierden mucho tiempo, no son responsables de aquellas cosas que quieren hacer. Al comienzo presentan una gran voluntad, muy sostenida, pero en el camino, la rutina, el cansancio, los va apartando del objetivo, y si no lo tienen, peor aún, nunca alcanzarán los logros que se proponen. En realidad, establecer objetivos nos impele a nosotros a superar estándares que ya teníamos hasta el momento en que los establecemos. Ningún objetivo que establezcamos va a ser igual al anterior. Siempre va a ser mayor. Por eso es importante que al establecer objetivos entendamos que nuestro plan es mejorar los que ya hemos logrado, establecer nuevos retos, por supuesto, con una línea de acción que procure el logro en el tiempo deseado. Asimismo, el establecer objetivos te permite mejorar el desempeño. De, los, de las experiencias pasadas, de establecer nuevos métodos, adquirir nuevas herramientas para poder lograr lo que buscamos. Sin objetivos, difícilmente podremos diseñar una hoja de ruta hacia dónde queremos llegar. La estrategia y plan de acción más adecuados solamente serán eh, eficaces en la medida en que nosotros establezcamos una mirada hacia el resultado que tanto deseamos conseguir. Es triste que muchos en la vida viven sin objetivos. Por eso no tienen propósito en la vida, no tienen sentido en su vida. Un joven, como mencionamos la noche anterior, vamos a utilizar ese ejemplo, se acercó a Jesús y el objetivo que él tenía era ver si tenía ya trazado su, su, su vida, sus logros hacia la vida eterna. Siendo el judío, le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer? para alcanzar la vida eterna. Y él dijo, guarda los mandamientos. Oh, dijo, eso ya lo he logrado. Eso ya lo alcancé. ¿Qué más me falta? Y este hombre tenía un problema. Su corazón estaba lejos de Dios. Estaba más pegado a sus riquezas. Y como él no sabía cómo acercarlo a Dios, Jesús le dijo, ve y entrega tus bienes a los pobres. Si lo haces a estos mis hermanos más pequeños, enseñó Jesús después, en el capítulo 25 de Mateo, a mí me lo hiciste. Es decir, seguir a Jesús también era recordarse de los necesitados. Abrir el corazón hacia aquellas personas que no tienen nada. Jesús quería que este hombre entregara su corazón y lograra el objetivo de la vida eterna. Siguiendo a Jesús, pero de una manera diferente. No siendo su discípulo, sino tomando su cruz. Haciendo exactamente lo que no, lo que no le gustaba. Establecer objetivos de este tipo, relacionados con nuestra vida espiritual, es realmente de suma importancia. Este joven perdió la oportunidad de establecer su objetivo de servicio a Dios, ayudando a los pobres. Muchos de nosotros muchas veces perdemos nuestro objetivo en la vida porque no tenemos un propósito de servicio. No tenemos un propósito hacia los demás. Muchos están contentos de alabar a Dios. Muchos están contentos de tener a Dios como su Dios. Pero Dios no solamente quiere eso. Según su mandamiento, Él dice que debemos buscar a las personas necesitadas y allí cumplir algunos objetivos de nuestra vida en servicio a los demás. El autoriderazgo nos permitirá comprender la vida de los otros y ver sus necesidades y tratar de suplirlas como parte del cumplimiento de nuestro objetivo de vida, alcanzando aquello que Dios siempre nos ha pedido, servir al prójimo, amar al prójimo recordarte de eso. En el campo del autoviderazgo, nosotros necesitamos comprender quiénes somos, mantener una visión positiva en cada cosa que realizamos, entender que no queremos resultados mediocres, sino que sean eficaces, por supuesto, trazando una ruta que nos permita seguir el camino de manera sostenida hasta alcanzar el logro, hasta conseguir lo que queremos. Dios nos ha dado la capacidad. Dios nos ha dado la sabiduría, la sapiencia, para que podamos autoliderarnos y proyectarnos hacia una vida mejor. Cumpliendo nuestro propósito en la vida, sabiendo el por qué y para qué estamos aquí, lo podremos lograr. Si no lo sabes, cómo, pídele ayuda al Todopoderoso y él enviará a su Espíritu Santo para que te dé sabiduría. Porque él dice, este te conducirá y te convencerá de pecado, de justicia y de vida. Él te enseñará el camino de la verdad. Si tú quieres autoliderarte y tener éxito en tu vida, asóciate con el Espíritu de Dios, que tiene el poder para conducirte en el camino de la verdad. Que Dios te bendiga esta noche. Es mi deseo que tú tengas esta noche un momento de paz en tu vida junto a tu familia si te gusta este mensaje, lo puedas compartir con otros también, para que también ellos puedan lograr el objetivo de autoliderarse para buscar objetivos que sirvan al prójimo y que sirvan a Dios. Vamos ahora, Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos enseñas en el camino de la vida a desarrollar nuestro autoliderazgo en propósitos y objetivos conforme a tu voluntad. Te ruego, Señor, que tú puedas acompañarnos, que tú puedas guiarnos, que tú puedas darnos el privilegio de ver los resultados de nuestro trabajo. Que podamos en servicio a los demás, llenarnos de bienestar y paz, y sobre todo, de tu presencia en nuestras vidas. Si alguna cosa no podemos entender, ayúdanos, Santo Espíritu, para poder lograr los propósitos que tenemos en esta vida. Bendícenos, ayúdanos siempre en nuestros cada día, te entregamos nuestra vida y la vida de mis amigos esta noche, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amigos, la verdad que para mí es un gusto, siempre un honor poder compartir eh, palabras de ánimo y de consejo durante cada noche a las siete de la noche, estamos saliendo por Facebook Live, si quieres compartir con las personas, allí tienes grabado el video y lo puedes compartir con otras personas de Facebook. Pero si quieres compartir nuestro programa a través del link que tenemos en nuestro canal, Boris Darmon Canal, en nuestro, en el YouTube, también lo puedes hacer en los próximos minutos. Estamos subiendo esta conferencia para que tú también lo puedas compartir. Mi nombre es Boris Darmon, estoy muy contento de desarrollar este programa con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.